Entonces, eh, voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Rosita Cardona, que es nuestra directora general de las bibliotecas de la Universidad Mariano Gálvez. Bienvenidos a todos. El tiempo es suyo, licenciada Rosita. Gracias, Rosita. Es un placer para biblioteca central nuevamente con ustedes en esta noche. La licenciada Heidi Teresinos nos trae una orientación sobre las normas APA, herramientas importantísimas para la consignación de citas y bibliografías. Y el objetivo es uh, unificar criterios a fin de que la universidad utilice solamente este, este tipo de herramientas. Así que la licenciada Heidi es la directora de la de la Biblioteca de Ciencias Médicas y de la Salud de nuestra Universidad y les damos una cordial bienvenida y muchas gracias apreciados catedráticos y estudiantes por estar esta noche. Bienvenidos. Gracias, muy amable licenciada Rosita. Eh, bienvenidos todos los docentes y estudiantes de la sede de Quetzaltenango. Es un honor para mí poderles compartir eh, ...la información sobre esta herramienta tan importante como son las normas APA... ...recordando que por la modalidad virtual que nosotros estamos viviendo... ...y que para nuestros estudiantes también es eh, de suma importancia... ...poder eh, actualizarnos en cuanto al uso de la APA séptima edición. Porque a través de todo lo que nosotros podemos encontrar de forma virtual tenemos que reconocer lo que son los derechos de autor, no solo para lo que son la, eh, la culminación de los procesos de una tesis, sino para lo que es la presentación de todo trabajo de investigación donde nosotros fundamentamos el conocimiento con la información de otros autores. Entonces es un gusto para mí poderles presentar lo que es esta eh, guía de lo que corresponde a la APA séptima edición, en, en lo que son los cambios que esta norma tiene para esta edición. Algo bien importante es que eh, la Asociación Psicológica Americana de lo que significa APA fue creada desde 1952 con el propósito de fundamentar todo lo que es eh, las citas y referencias bibliográficas de una forma uniforme eh, para poder eh, dar también al lector la localización de lo que son las fuentes y al, en este caso a, al investigador un fundamento en base a ideas que son de otros autores. De manera que a la fecha estamos en el APA séptima edición y con ello pues... Eh, tenemos este resumen de esta guía en donde nosotros les podemos presentar primero la parte que corresponde a las generalidades en cuanto al uso de las mayúsculas, las minúsculas y las abreviaturas que de, se adoptan al, a lo que es el idioma español y que aparecen. Algo bien importante es reconocer que cuando una, un libro, una investigación de un artículo o cualquier documento, no solo tiene un autor, entonces dentro de las citas ya podemos agregar lo que es el letal. Con esta forma letrarial, lo que es también una fecha de forma parentética, se incluye dentro de lo que es un paréntesis, la asignación de las ediciones, esta es la modalidad correcta para lo que es eh, el APA séptima edición. Otro punto también muy valioso son los tipos y fuentes. En cuanto a lo que es el APA séptima edición, aquí tenemos cada uno de los que ahora pueden colocarse dentro de los trabajos de investigación. Generalmente en las otras ediciones este era el más común con el tamaño 12 pero ahora podemos a, a agregar aquí lo que es Georgia, lo que es Unicode, lo que es siempre el Arial, que es otro, otro estilo de fuente que, que se utiliza mucho. en Y Calibri, que, que también está en este tamaño de areal. Otra de las, de las uh, consignaciones también que considero como de importancia dentro de esta edición es que las tablas y figuras Ahora sí ya solo se transcribe eh, que es el, el tipo de fuente lucida SANS dentro de estos tamaños de fuentes de acuerdo a lo que estamos nosotros eh, determinando como figura, como imagen, como un gráfico, un mapa, un diagrama, cualquiera de todo lo que esté señalado como tablas o figuras. Los espaciados está el interlineal a doble espacio, los márgenes siempre son a dos puntos centímetros a cada lado. Lo que cambia es la alineación del texto, ahora solo está alineado el lado izquierdo y el lado derecho es injustificar. Los párrafos y sangrías en primera línea son de cinco a siete espacios, más dos espacios después de punto y coma, más un espacio en el resto de los signos. La numeración de todos los temas o trabajos que nosotros hacemos dentro de lo que es la investigación, ahora inicia desde lo que es la portada. Anteriormente esto correspondía a colocarlo después de lo que era la introducción. Ahora cambia iniciando una numeración de todo lo que corresponde a la portada. Cinco niveles consecutivos de encabezados. Y si queremos nosotros agregar un poco de más información de esta parte de tipos y fuentes, podemos ir al enlace de normazapa.org. Como dijimos al principio, este es un resumen y nosotros tratamos de colocar acá más importante de toda la guía. Tenemos también en cuanto a la estructura. La estructura de los trabajos en APA y las y títulos ahora tienen que tener un resumen, una introducción, los objetivos generales y específicos, lo que corresponde al método a utilizar, la, eh, los resultados, la discusión, las referencias, los apéndices, APA siempre ha tenido apéndice y ahí podemos colocar toda la información adicional. Si queremos ampliar sobre esto, podemos también ir a este enlace de tpnormas-apa.com. Un punto vital dentro de todos uh, los trabajos de investigación son las citas y las referencias bibliográficas. Cuando nosotros hablamos de lo que es una citación, esto tiene una parte importante eh, y fundamental en todo lo que es la producción del conocimiento. Y esto no solo está relacionado con lo que es dar crédito de otras personas, sino de poder tener más conocimiento nosotros y fundamentar nuestra investigación en base a todo lo consultado. De manera que en todas las citas nosotros vamos a poner de manifiesto el ejercicio dialógico de todos los saberes, eh, reconociendo, dijimos, lo que son las contribuciones que dan los autores a todo proceso de investigación y que nos permite a nosotros a través de una cita, cuando nosotros parafraseamos o argumentamos o contraargumentamos todo lo que los otros autores nos están diciendo dando eh, de información por medio del conocimiento de la ciencia. Entonces, el, el procedimiento en cuanto a las citas sigue siendo eh, lo que es la cita directa y la cita indirecta. Lo que ahora, y siempre usando paráfrasis, lo que ahora se agrega en esta edición de la Séptima es que para ambas podemos hacer una cita narrativa, sobre una idea o una cita parentética. Más adelante vamos a hacer unos ejemplos en base a esto, mostrando las características que tiene lo que es el citado. De manera que si nosotros vamos a utilizar lo que son las citas directas, una cita directa no debe de ir más allá de 30 palabras copiadas textualmente. Estas van entre comillas y si utilizamos la modalidad parentética, entonces al finalizar lo que es la cita textual, vamos a agregar el apellido del autor, el año y el número de página. Este es un ejemplo de una cita directa parentética, donde los datos del autor tienen que ir consignados completo dentro del paréntesis. Y agregamos siempre lo que es nuestra paráfrasis, esa no se puede obviar, siempre va acompañada nuestra cita textual, que es una paráfrasis. Si es una cita corta parentética, nosotros podemos hacer aquí el agregado de nuestra paráfrasis, nuestro comentario seguido de lo que es la cita textual y dejándolo dentro del paréntesis, lo que son los datos del autor. Cuando es narrativa, la cita directa, previo a consignar la cita textual, que siempre va a ir dentro de comillas, yo agrego aquí la palabra para y el apellido del autor. En este caso, como el autor que estoy eh, nombrando como cita es de apellido, Sabater, entonces, si la quiero de forma narrativa, le agrego para Sabater, hago mi argumentación o mi paráfrasis, luego copio textualmente lo que es la cita y si yo quiero también puedo obviar aquí la cita y dejar solo el comentario de forma narrativa y al final dentro del paréntesis solo voy a agregar el año y número de la página. Podemos también copiar o hacer eh, el nombramiento de las citas en bloque que también puede ser de forma parentética narrativa, donde nosotros hacemos previamente un comentario narrado de todo lo que el autor nos está hablando y al final, como es parentética, dentro del paréntesis debo de agregar el apellido del autor, el año de la edición del comentario y el número de página. Y aquí hay dos ejemplos para hacer la cita en bloque Parentética como la que aparece aquí y narrativa como la que señala eh, aquí donde estamos nombrando dentro de la paráfrasis o del comentario al autor y al final solo agregamos el año y el número de página. Cuando hablamos de las citas indirectas, podemos copiar textualmente un párrafo que no lleve más de 150 palabras. Y podemos utilizar la forma paréntesis, que es agregar los datos del autor dentro de un paréntesis, o la forma narrativa, utilizando también la palabra para o la palabra finalmente con los datos del autor. Si un autor tiene más autores y están mencionados dentro de la misma cita, agregamos el apellido del primer autor acompañado de la palabra et al., y después el año entre paréntesis, y ya narramos todo lo que nosotros querramos. Y aquí ya dejamos fuera el párrafo textual, solo dejamos eh, un comentario, pero esto significa que es una cita indirecta, parentética y la otra narrativa. Un punto también muy importante, hoy oía, son las comunicaciones personales. Anteriormente tenía un poco de complicación en la Pasexta para poder nombrar lo que eran las comunicaciones personales, como lo que son los correos electrónicos, los mensajes de texto, los chats, los mensajes directos, las entrevistas personales, conversaciones telefónicas, los discursos en vivo, una conferencia académica eh, no grabada, los memorandos, las cartas, los materiales no grabados. Eh, todo esto ahora lo podemos también agregar dentro de la cita en el formato parentético y en el formato narrativo. Y aquí tenemos cuál es la diferencia. Si Por ejemplo, estoy hablando de comunicación personal parentética. Abro el paréntesis y dentro del mismo agrego primero el dato del autor. La diferencia ahora ya nombramos primero la inicial del nombre seguido del apellido, el título de la, de la comunicación y la fecha iniciando con el día, el mes y el año. Y si fuera de forma narrativa, entonces dejamos dentro fuera del paréntesis datos del autor, pero siempre agregamos primero la inicial del nombre, seguido del apellido. Luego la comunicación personal, que es el y la fecha. Si citamos a más de dos autores o tres o los que querramos, entonces tenemos que agregar después de los datos de autor lo que es la palabra al. Otro punto bien importante, y por eso lo dejamos también plasmado en la presente guía, son la relación que hay entre las citas y las referencias en las normas APA. Por supuesto que son dos cosas distintas. La cita siempre va inmersa dentro de todo el contenido del trabajo, pero en las referencias bibliográficas es el último de los capítulos que hacemos en, dentro de un trabajo de investigación colocando la tabla respectiva. Pero las citas y las referencias tienen que ir enlazadas, de manera que cita hecha, referencia consignada. Lo que cambia en las referencias bibliográficas en las normas APA séptima edición es que ahora van ordenadas alfabéticamente y con el formato de la sangría francesa. Pero sí tienen una estrecha relación con lo que es la cita. De manera que en cuerpo del trabajo el número de las citas que yo consigne es el número de las referencias que yo tenga en mi capítulo de las referencias bibliográficas entonces ya explicamos que una cita es anotar o mencionar dentro del texto el lugar o la acción del que se habla o se argumenta o se describe y dentro de la tabla de referencias tienen que ir todos los elementos para poder dar crédito pertinente al, al autor de la cita entonces tenemos que nosotros en una referencia gráfica podemos identificar todos los datos de acuerdo a los elementos que tenga, si es un libro, si es el capítulo de un artículo, si es una tesis, una sede web, eh, lo que es una, eh, otro documento como los periódicos, las revistas, las imágenes, las grabaciones, los comunicados de emisiones radiales, todo, todo. Lo que nosotros consignemos dentro del, del cuerpo de nuestra investigación tiene que estar relacionado con la referencia bibliográfica. ¿Y qué características tienen las referencias bibliográficas? Para el APA séptima edición ya no incluyen la ubicación del editor, es decir, ya no tenemos colocar ahí lo que es el país, sino los demás elementos. Es decir, si estoy elaborando la referencia del libro, ¿qué elementos voy a colocar? Primero tengo que colocar lo que son los apellidos del autor, seguido de las iniciales del nombre, seguido de punto, agregamos la fecha dentro del paréntesis, luego el título del capítulo, si es un capítulo al que estoy consultando, agregado de lo que es el, el autor del, de ese capítulo, si lo tiene, o el editor de ese capítulo, agregado también el título del libro y la edición del libro, con la editorial. Esos son los elementos que voy a agregar en la referencia de un libro. Anteriormente, si el editor era de México, teníamos que poner su ubicación. Ahora ya no. Todo esto quedó fuera dentro de la séptima edición. Los apellidos e iniciales podemos mencionar hasta 20 autores. Anteriormente nombrábamos solo 7. Por ejemplo, están tan de moda lo que son los gestores de la investigación, creo que algunos de ustedes los conocen ya como Méndez, como Sotero y hay otros más, pero estos son los gratuitos y son los más comunes, donde por ejemplo se eh, transcribe los datos del primer autor y luego seguido de coma solo agrega las iniciales de los nombres. Y podemos dejar hasta 20 autores consignados dentro de esa referencia. Pero en la cita lo que le agregábamos era al primer apellido seguido de la palabra et al. Entonces esto es lo que cambia dentro de una cita con una referencia. Ya no agregamos tampoco los dos como anteriormente se etiquetaba de esta manera, Sino que ahora el DOI tiene esta estructura como si fuera un enlace directo. Son válidos porque cuando están directos, si nosotros damos control C más el, el, el hacer clic, entonces ya nos abre este documento. Por eso es que los DOI quedan de forma directa. En los casos en los cuales la revista de la, la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la URL, solo los elementos que tiene la revista. Tampoco ahora ya los, las URL o los DOI van precedidos del recuperado de. Esto lo omitimos. Seguido de completar todos los elementos que lleva la referencia consignada, copiamos nada más el enlace. Y ya no el recuperado de. La lista de referencias debe ser ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor seguido de las iniciales del nombre del autor. Y al final, cuando ya las tenemos ordenadas alfabéticamente, entonces a las agregamos en el formato de la sangría francesa, que es este que aparece acá, que tiene una forma de banderita. ¿Dónde lo encontramos? En la tabla de referencias, cuando nosotros abrimos aquí, encontramos, eh, vamos a ver, ¿dónde está ahora el párrafo acá? Creo que lo cambió un poquito. Vamos a ver, notas al pie, los índices. ¡Wow! No me lo da. Que me hicieron algunos cambios en la máquina. Y entonces, vamos a ver si aparece. Esto no me lo verifique desde hoy, que lo abrí. Está en la correspondencia. Permítanme revisar un poquito si es el diseño o tampoco. Aquí está. Está al inicio, aquí tenemos el párrafo. Entonces, nos aparece cuando damos en esa flechita a este cuadro. Y aquí podemos nosotros jugar con lo que es la sangría, los espaciados, el interlineado. Y aquí donde dice especial, buscamos el formato sangría francesa. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ya tenemos nuestra tabla de las referencias. Entonces las, las uh, sombreamos con el mouse y luego nos vamos a abrir este cuadro, colocamos sangría francesa acá, le damos a aceptar y de inmediato... Este formato se coloca así, como si fuera una banderita. Por eso va con negrita, porque este es el formato de la sangría francesa que tienen que tener nuestras referencias bibliográficas. Y observen que ya no aparece el recuperado de, ni tampoco aparecen eh, otros datos eh, que ya hablamos, que, que están... Eh, que ya no están agregados dentro de la APA séptima edición. Si por ejemplo queremos los elementos para un artículo hoy, aquí está cada uno de ellos. Si son las revistas, aquí tenemos otro ejemplo y lo que es el tema de la revista o el o el título de la revista va en sangría, en perdón, en letra cursiva. Si es un artículo científico Aquí tenemos los elementos, siempre agregando el título de la revista en letra cursiva. Una autoría grupal, de manera, estos son los elementos a consignar. El libro de versión impresa, el título del libro tiene que ir en, en letra cursiva, agregado entre paréntesis lo que es el autor, editor o el traductor. Luego está el título del libro, eh, y la publicación eh, tiene aquí como, como fecha. Los títulos entonces siempre tienen que ir en letra cursiva. En el caso de los libros clásicos cuyo editor aparece en el libro junto con el autor, se debe reconocer el crédito del editor y los traductores, como vemos en este ejemplo acá. Ahora, en los casos en que las casas editoriales Aparecen en varias publicaciones o tiene varias publicaciones de casas editoriales, entonces tenemos que agregarlas y está puestas por una coma entre cada una de ellas. Cuando se referencia a un libro clásico eh, de múltiples ediciones, entonces APA recomienda que al final se escriba el año de la primera publicación. Esto es otro dato que debemos considerar como importante dentro de lo, que es la, de lo que son las uh, ediciones de los libros. Si es un audiolibro, aquí está su ejemplo, es similar a la del libro, nada más que entre corchetes le vamos a agregar que es un audiolibro. Si son los diccionarios, los tesauros o las enciclopedias, es formato a utilizar. Los medios en línea, aquí los tenemos, la, los comunicados de prensa, si es una ponencia, si es una... que También esto es bien importante. Las tesis tienen eh, información y nosotros como universidad tenemos cantidad de tesis por facultad las cuales podemos utilizar para eh, efecto de, de alguna información en ellas. ¿Cuáles son los datos que vamos a consignar en la tesis? El apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre con punto en medio de cada una, el año, el título de la tesis, esto tiene que ir en letra cursiva, el grado académico de la tesis, seguido de la editorial, es el, el nombre de la universidad que edita esta tesis, eh, y luego le agregamos la palabra repositorio institucional, que quiere decir que es una institución donde está la tesis uh, guardada, para luego solo consignar su enlace o su HTTP. Aquí está el ejemplo cómo hacerlo. Si es un software, de igual manera, aquí están los entos que debemos consignar. Una aplicación móvil, una película, el episodio de una serie, eh, lo que son los videos en YouTube. Recordemos que a veces nosotros plagiamos mucho con esto. Subimos un video, pero no consignamos los derechos de autor. Bueno, en las redes sociales esto todavía no está penalizado. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una presentación en una conferencia y quiero colocar ahí eh, una canción, por ejemplo, o otro tipo de video, tengo que agregar su fuente directamente, si no... Las, los medios, por ejemplo, en Facebook no te permite publicarlo en, eh, de forma presencial que estés viendo la actividad porque te demandan, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante para, para elementos de publicaciones eh, ya formalmente. Y no, no está lejos de que ya eh, a, a través de los móviles nos empiecen a... Eh, poner restricciones para publicar videos. Las obras de arte, los mapas, las diapositivas, episodios, podcasts, aquí tenemos cada uno de los elementos a consignar. Si son los medios en línea, las publicaciones en redes sociales, siempre hay que publicar lo que son los datos del autor. Si no estamos plagiando información, una página o un perfil de, de igual manera. Cuando no tienen fecha los documentos, esto es válido. Podemos agregar ese punto F punto, que quiere decir fecha. Las páginas web, aquí están todos sus ejemplos. Las referencias legales para los que están trabajando ya sus trabajos de investigación en, en, en ciencias jurídicas y sociales. Aquí están los elementos para poder hacer las referencias legales, lo que es una ley, una sentencia. La sentencia la podemos hacer de formato parentético agregando los datos dentro de paréntesis y la citación narrativa es en este ejemplo. Fuera del paréntesis es datos y solo dentro del paréntesis el año. Si queremos ampliar más esta información podemos ir a este documento. Es uno de los más actuales eh, que nos hablan de las normas APA séptima edición. Y aquí está otro también que podemos consultar, que fueron los considerados para poder tomar en cuenta esta eh, presentación. ¿Qué más tenemos? Podemos nosotros ahora en, en esta presentación poder eh, utilizar aquí Ay, mil disculpas. Fue aquí un que me sacó así de la nada. Bueno, entonces tenemos nosotros como biblioteca todos estos accesos a estas plataformas que nos dan mucha información para poder investigar. Y cuando consultamos nosotros nuestra biblioteca, nos da los formatos en el APA 7 edición que nos hacen mucho más fácil poder hacer nuestras búsquedas. Por ejemplo, ¿qué encontramos en el catálogo? o en línea. Tenemos aquí que el buscador en el texto libre nos permite, si gustan, poder bajar esta guía como formato eh, APA. Y aquí nos va la biblioteca de ciencias médicas y de la salud. Y aquí está esta guía de la cual nosotros les hemos presentado Presente resumen. Eh, también acá podemos consultar lo que son nuestras tesis. Como me informaban que tenemos estudiantes de lo que es la eh, ciencias jurídicas y sociales, y si queremos ver las tesis de ciencias jurídicas... Entonces aquí nosotros nos vamos a ir a lo que es la biblioteca central. Iniciamos consulta y nos aparecen cuatro tesis y tenemos todos los años aquí, por ejemplo. De aquí nosotros podemos revisar los temas que ya han sido tratados. Los eh, catedráticos asesores de tesis también es necesario que puedan consultar este tesario un acceso de actualización de un tema a manera que no eh, sea un copy eh, completo de, de lo que es completo de lo que es la tesis, sino que solo sea un documento que nos sirva de referencia. Cuando nosotros, por ejemplo, encontramos lo, un tema que no sea de, de investigación importante. Vamos a los datos del autor que están acá, donde podemos ver el título del tema, lo que es el año, esta tesis es 2018, los temas que tiene. Y observen que aquí nos dice digital. Nos vamos a digital, aquí ya nos aparece todo el contenido de la tesis. Si por ejemplo, esta quiero utilizar para hacer una investigación, lo primero que debo de, de, de buscar dentro de la portada son los datos para poderlos agregar de una vez a mi tabla de referencias. Y entonces aquí observo que tengo lo que es el título. Ya tengo un documento listo acá para poder jugar con lo que son las referencias bibliográficas y poderlas Consignar de una vez, porque si lo dejo de último, puede ser que se me olviden cuáles son todos los elementos o, o no pueden coincidirme con lo que es el citado que yo estoy viendo De manera que una de las partes aquí para poder consignar este tipo de, de referencia es que el alma me dice, que lo que eh, es el tema de la tesis, solo la primera letra o los nombres propios o los nombres de lugar tienen que ir con lo que es mayúscula. Todo lo demás va con letra minúscula. Y aquí, como está este principio, de una vez hacemos la corrección, abuso de derecho a manifestar y reunirse por parte... De las organizaciones civiles al impedir la libre locomoción en las ciudades, de, de los ciudadanos guatemaltecos. Este, como es un gentilicio, lo dejamos así con minúscula. ¿Qué le vamos a agregar a esta referencia? Lo que es el dato del autor. Entonces, acá veo que esta tesis corresponde a este caballero que es de apellido. Sarata Valdés, Hansel, Ernesto. Entonces voy a copiar aquí de una vez estos apellidos. Vuelvo siempre con la modalidad de que solo la primera letra tiene que ir con mayúscula y hacemos de una vez el arreglo acá. Eh, y aquí, de igual manera, vamos a hacer lo mismo. Ya tengo aquí los apellidos. Entonces, recuerdo acá que debo de agregar solamente las iniciales de los nombres. Entonces, como era Han Ernesto, solo dejo h.p. Apellido. La, la norma me dice que debo de agregar el año. Esta tesis era 2018. Agrego de una vez su año después de lo que es el título de la tesis, que esta la norma me dice que debe de ir con letra cursiva. Lo agrego acá. Ya lo tengo aquí listo de este, con este formato. Seguido, tengo que agregar lo que es un corchete, eh, la, el grado académico de la tesis. Entonces le agrego tesis de licenciatura de ciencias jurídicas y sociales. Seguido de la editorial, que en este caso es la universidad, y le agregamos Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Si se recuerdan, dijimos que ya no se mencionaban los lugares, pero en este caso, como el nombre de la universidad completo es Universidad Mariano Galvez de Guatemala, tiene que adjudicarse. ¿Qué vamos a agregar entonces acá? Eh, lo que es la palabra repositorio institucional y de esta manera punto 1 y solo vamos a copiar el enlace donde está ubicada esta tesis que es este y de esta manera voy a tener completa eh, mi referencia bibliográfica y solo la voy a agregar acá al final. Recordemos que ya se quitó el recuperado de. Entonces aquí ya tengo mi referencia bibliográfica eh, hechas en el formato APA que me está pidiendo. Eh, debo de revisar lo que es el tipo de letra, entonces voy a utilizar Georgia en, en el tamaño de Arial 11. Ya tengo aquí terminada mi referencia bibliográfica para solamente poder jugar con las citas. Y luego entonces voy a ver aquí cuál es el tema que me puede servir que tiene esta tesis. Entonces ya llego a lo que es el capítulo del marco teórico donde veo temas como la sociedad guatemalteca, la constitución de la república, etcétera, etcétera. Y de acuerdo al tema que yo estoy trabajando, veo que hay información que me es tal importancia. Ya llego a leyendo a todo el capítulo del marco teórico para poder determinar aquí eh, una información. Si, por ejemplo, voy a hablar de este tema, la Constitución Política de la Monarquía eh, Española, entonces puedo hacer uso de mi cita y si es una cita textual corta, entonces solo la voy a llevar a mi documento y al copiarla, Directamente, veo que esto no tiene más de 40 palabras. Entonces, acá vamos a dejar esta cita de esta manera y solo hay 21 palabras copiadas. Entonces, si es una cita directa textual, ¿qué debo de hacer? Le voy a agregar sus respectivas Eh, aquí comillas y como la norma me dice que puedo usar la cita parentética, voy a dejarla como cita directa parentética consignando los derechos eh, del autor aquí. Entonces le voy a agregar lo eh, que así está, es al revés. Arata. Luego agregamos el año, una coma, que es 2018. Agrego aquí otra coma, coloco página punto y voy a pensar que la página 11, por ejemplo, y ya cierro mi cita. Y aquí ya tengo eh, lo que es eh, el uh, el autor con todos sus datos completos, dentro de lo que es una cita directa parentética. Ahora, si quiero hacer otro ejemplo, o transformar esto en una cita narrativa, entonces le agrego nada más al final para, zarata, eh, la constitución de la república, dice que la monarquía, etcétera, etcétera, y agregamos la cita textual. Entonces, este es el ejemplo de una cita directa parentética. Y así, la cita ya me coincide con lo que es mi referencia bibliográfica. Esto es bien importante, porque si yo solo trabajo el cuerpo de del, mi en, investigación, Citando, pero no voy haciendo de una vez mi marco de referencias bibliográficas, sino que toda esta información la guardo en carpetas, puede ser que al final ya no me coincidan las citas con mis referencias bibliográficas. Entonces, por eso es que acá en la biblioteca nosotros vemos que es una modalidad bastante práctica para poderla utilizar. Bueno, si ya no quiero aquí lo que son los datos de las tesis... Eh, vuelvo al, a lo que es la biblioteca y aquí voy a ir a otra base. Tenemos, por ejemplo, aquí libros. Este catálogo es para ciencias del, médicas, pero cuando revisamos toda su información, veo que Access Medicina no solo me da un catálogo de libros, sino me permite aquí poder ver todo lo que tienen estas ventanas donde encuentro varias herramientas para poder eh, hacer investigaciones hasta llegar a lo que es educar a un paciente o ver la actuación que tienen por capítulos. Entonces aquí la abro porque aquí hay un libro en este catálogo, está relacionado con ciencias jurídicas y sociales, cómo lo es, la medicina legal. Entonces me voy aquí, me aparece este libro y doy enter al título y tiene todos estos capítulos. Entonces como estoy hablando de medicina legal, me voy a este capítulo, aquí me aparecen otras herramientas que lo puedo descargar en PDF cada capítulo, lo puedo compartir y si solo estoy viendo carencias voy a utilizar para lo que es mi eh, protocolo de tesis, entonces me voy acá y copio la referencia y aquí ya de una vez me aparece en el formato APA. Y esto solo me permite acá dar copiar y pegar, voy a mi documento y me ubico acá, Ah, perdón, pero como de una vez tengo que ir viendo eh, lo que son el orden alfabético, entonces este libro entró por título y está primero por eh, lo que es la letra G y uh, lo voy a ir colocando, insertando de una vez para que todas mis referencias vayan ya en, eh, en la modalidad de alfabética. Ya tengo aquí entonces la referencia ya está hecha en el formato APA séptima edición y pueden ver ustedes aquí sus elementos. Entonces vuelvo acá para poder lo que son las citas y aquí ya el libro me permite también poder hacer un citado. Aquí ya tengo lo que es el este capítulo y encuentro que que aquí hay una definición, la puedo copiar o puedo copiar un texto mucho más uh, largo, que no se pase de 150 palabras y poder hacer un, el ejemplo de una cita indirecta. Entonces, esta, como ya tengo una cita parentética, puedo colocarla aquí como cita directa eh, narrativa. Le dijimos que debemos que agregarle lo que es para... Entonces, veo bien importante, el libro entró por título, pero aquí dice que tiene un autor como editor, entonces es de apellido Hernández, ¿qué voy a agregar aquí en mi cita? Para Hernández, entonces aquí puedo hacer mi paráfrasis, todo lo que quiero decir que está comentando Hernández, si quiero dejar esta cita textual, solo la encierro entre comillas. La dejo acá de esta manera. Y aquí al final solo voy a agregar entre paréntesis 2014, que es el año, lo que es una coma, el número de página. Entonces voy a dejarle que es página 45, ¿verdad? para no estar buscándola tanto y hacer esto más largo. Entonces aquí, ¿la puedo dejar acá o solo...? Dejo la paráfrasis que de esta manera agregando el apellido aquí y quitar esto y al final de mi comentario solo dejar la, la cita entre paréntesis con el año y el, el número de páginas. Esta es otra modalidad de la cita directa narrativa. Y aquí pues ya el libro me permitió a mí hacer un copiado y seguir viendo. Eh, leyendo por supuesto porque es lo primero para poder eh, eh, copiar después si ya me cansé de leer este libro tiene un audiolibro para poderlo escuchar esta es otra base que nos da también informaciones eh, muy directas de temas médicos o en este caso relacionado con lo que es la medicina legal tenemos aquí otra base de libros y este es el libro donde podemos buscar todo tipo de, de títulos o temas que nosotros querramos tener la información. Entonces, acá tenemos esta base. Sé que muchos ya conocen todo lo, su contenido. Muchos también ya tienen un registro porque les han, ha hecho su, su usuario y contraseña y si es que la van a utilizar, tienen que ir acá para registrarse. En mi caso, pues ya tengo una sesión creada. Inicio acá eh, con mi cuenta. Y tengo aquí que esta base me permite a mí abrir cuánta colección de títulos tiene por tema, por palabra clave, en búsqueda rápida, filtrada o avanzada. Y aquí, por ejemplo... Eh, eh, si es uh, eh, algo sobre derecho penal, voy a poner. Ustedes son los expertos. Aquí buscamos con la filtrada búsqueda avanzada para ver qué títulos de libros me aparecen. Tengo aquí que hay 432 libros que me abran sobre lo que es el derecho penal. Y aquí están todos. Puedo ver aquí los años de los libros, por ejemplo, este Derecho Penal Societario, no sé qué es, pero ustedes son los expertos, y observen que es un, un libro 2018. Si quiero averiguar también sobre Derecho Penal, Constitución y Derecho, aquí este es 2013, aquí hay otro 2014, y así podemos ir revisando todo este catálogo para poder eh, abrirlos. Entonces voy a abrir este por el tema que coloqué, que es Derecho Penal, que también es un libro de reciente edición. Y aquí me dice que tengo la opción de leer en línea. Si quiero solo la cita, puedo ir acá y de una vez me aparece en, en el APA Séptima Edición o agregarlo aquí a mi estantería al final para tenerlo guardado como una biblioteca personal. Entonces, en este caso voy a agregar aquí y observen que dice aquí APA séptima edición. Ya está en ese formato. ¿Qué voy a hacer? Como ya tengo ahí listo mi documento para solo copiar y pegar, entonces doy control C y voy a mi documento acá. Y en mi tabla de referencias voy a pegar acá el, el título del libro, pero vamos a ver. Eh, voy a pegar porque no me fijé aquí. Ah, es Cruz. Entonces, aquí, Cruz tiene que ir al principio y aquí lo quitamos de acá, eh, lo pegamos. Aquí está porque tenemos que ir insertando en el formato alfabéticamente. Es la copio de acá, pero ahora ¿Qué va a pasar cuando voy al libro y le voy a dar a leer en línea para ver sus capítulos. Y cuando copia y pegue, me va a volver a dar lo que es la referencia bibliográfica para que pueda hacer mi cita en el, en el mismo formato. Y aquí hablo este capítulo y encuentro acá, eh, vamos a ver si encontramos aquí un título para que sea la, la evolución histórica de las ideas penales. Me habla del paral, entonces aquí, si todo esto es importante para mí, voy a copiarlo, perdón. Cuando remarco, puedo esto en algún color para guardarlo al final en mi estantería o aquí está el copiado. Le doy copiar y dice que este no se puede copiar más. Entonces, eh, no tiene eh, los derechos para poderlo copiar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer y voy a parafrasear mi cita para hacerlo de forma narrativa. Y aquí en mi trabajo, entonces, voy a agregar... En este formato, toda la paráfrasis la voy a hacer de forma narrativa y agrego aquí, para Cruz. Me encuentro todo lo que Cruz está de, diciendo sobre el derecho penal, hago toda mi paráfrasis y al final me va a pasar, como no me permitió ver de una vez la cita, solo abro lo que es el paréntesis y escribo el, el año del libro, que es 2017, y agrego su número de página. Este es otro ejemplo que nosotros podemos copiar donde él está la, la, la página, la cita de una vez. ¿Ven cómo es de importante que nosotros vayamos agregando citas textuales? donde las podamos omitir como este ejemplo que hicimos de forma narrativa o donde dejemos de forma textual, parentética, utilizando los, los derechos de autor aquí dentro del paréntesis como está en este ejemplo. Entonces, este libro me permite a mí hacer este tipo de información o si no, pues entonces voy a buscar. Buscar otro libro, poder seguir ampliando mi tema con respecto al a lo que es el, el derecho penal. Vamos, este abre, así rápidamente para que tengamos otro ejemplo del copiado de la cita textual. Voy a dar leer en línea. Voy al capítulo que me habla aquí de lo que es la corrupción privada. Encuentro aquí, vamos a ver si esta definición me la permite copiar. Y dice aquí que el copiado es éxito. ¿Ven cómo es importante los derechos de autor? Entonces aquí ya me permite copiar todo el texto. Lo copiamos aquí. Y aquí está lo que son los datos del autor, de los cuales yo les hablaba anteriormente en la cita. Entonces, esto lo quitamos de acá, pero previo a cortarlo vamos a hacer su, su cita. Este es un párrafo que tiene más de 40 palabras, entonces lo voy a dejar como una cita parentética eh, indirecta. ¿Qué vamos a agregar aquí? Ospina, que es el dato del autor. Uh, luego lo que es el año. En este caso el libro es 2018. Agregamos otra coma. Luego el número de página. Bien, aquí de una vez me está copiando el número de página para solamente agregarlo en esta parte de aquí y es página 96. Cierro acá mi cita, ya me quedó en el formato parentético. Como este dato ya está la cita, simplemente lo voy a copiar para agregarlo acá. Entonces, ¿dónde va a ir? Tiene que ir en este espacio porque es el autor empieza con O y ya lo dejamos aquí ya tenemos nuestra referencia bibliográfica también en, en este formato. Para que después solo la podar en la sangría francesa. Um, aquí que es recuperado de, el autor lo agregó, pero ahora me dice la modalidad de la séptima edición que no va y lo quitamos de acá, y ahí nuestra referencia bibliográfica. Observen cómo los libros nos permiten a nosotros jugar con los de una vez aplicando lo que son los derechos de autor, tanto en la cita, de acuerdo a la modalidad parentética o nativa, directa o indirecta, y de una vez agregando la información a lo que es la tabla de referencias. Y seguimos viendo acá qué más nos da la biblioteca en cuanto a las bases de datos. Y tenemos también podemos consultar lo que son artículos. Y Tenemos aquí en esta base de EBSCO. Nos vamos aquí directamente a lo que español y aquí tenemos agregado Eh, lo que es eh, esta barra para, para lo que son las, las búsquedas, y aquí en esta búsqueda tenemos eh, que estamos hablando de derecho penal, vamos a ver aquí qué hay sobre derecho penal, y tenemos aquí derecho penal, parte general, parte especial, internacional, económico, hay tantos, Tanta información, entonces me voy a centrar solo en Derecho Penal. Y me aparecen 3.020 resultados. Creo que no es suficiente para poder hacer una investigación. Aquí dice que puedo depurar estos resultados buscando en forma booleana, jugando con una frase, una palabra, eh, aplicar otros materiales equivalentes o enlaces a texto completo, esto lo puedo dejar y ya veo que me aparecen las descargas, o lo limito de una vez. Eh, publicaciones arbitradas, observen que hay de derecho penal información desde 1999, pero si estuviera haciendo un, dato, un estudio cronológico, puedo utilizar toda esta información. Pero en este caso yo quiero centrarme en lo más actual sobre derecho penal, y observen que aquí me aparecen artículos del 2020. Y no está muy lejos, aquí está uno eh, que eh, tiene una publicación de abril a junio del 2021. Todo esto es valioso para datos de, eh, en, de mi trabajo de investigación. Bueno, si fuera este derecho penal chileno, entonces me voy aquí al texto completo. Abrir el documento. Al igual que el libro y las otras bases, entonces aquí puedo subir esta información al Google Drive, lo puedo imprimir, los docentes de aquí les pueden mandar cuánto artículo ustedes puedan necesitar abriendo de esta, este sobrecito y mandando, y de una vez se lo tira en el formato de app. Eh, si no solo lo agregamos a carpeta para poder, por ejemplo, utilizarme o sotero y tenerlo ahí, eh, o simplemente, si quiero solo las citas, me voy acá y de una vez me agrega el appma edición. Y luego, aquí están todos los datos. Es un artículo 2021. y esta información a mi documento de la tabla de referencias y empieza con, con el estudio, con lo que es la letra L lo que va aquí. de una vez lo dejamos aquí le hacemos sus respectivos cuando dice que solo la primera inicial va mayúscula y lo dejamos aquí está igual hacemos con este otro autor porque tiene dos autores lo dejamos aquí ya tenemos lista toda la información Observen cómo en un momentito nosotros podemos ir agregando sin más información a nuestra tabla de referencias. Entonces aquí esta base nos permite a nosotros jugar con los citados, específicamente consignar los datos que queremos. Y aquí está toda la información para solo copiar y pegar las citas, luego jugar con la cita directa, indirecta, si quiere el formato eh, eh, parentético o narrativo, ya esto depende de la forma en que nosotros estemos citando el documento. Como ven, nosotros aquí en esta base tenemos cantidad de información. Les Estamos ofreciendo una información completamente eh, arbitrada y también eh, actualizada. ¿Qué más tenemos? Aquí en esta base de Inari, aquí está Bilex también, que es para derecho, lo podemos utilizar. O podemos, esta de Inari, donde nos pide un usuario que es el GUT 013 y la contraseña 9L, eh, para poder, te devuelvo, para poder hacer nuestra, nuestra tabla aquí de referencias bibliográficas. Aquí está el usuario. Entonces, nosotros podemos a, Abrir esta base, dejamos aquí con estos datos que los tengo aquí guardados y observo que aquí tengo bases para lo que es eh, ingeniería en sistemas, pero como hoy aquí solo hay estudiantes de, de derecho, voy a abrir esta otra y aquí puedo seguir con lo que es el derecho eh, penal, y vamos a ver qué nos aparece acá. Vamos a colocarla en el formato español. Y me dio 12,499 resultados sobre derecho penal. Y observo acá que esta es 2019. Aquí puedo copiar el enlace permanente. Aquí tengo mi referencia bibliográfica. Y puedo buscarla en el formato APA. Está aquí y está la séptima edición. Y ya me aparece aquí los datos del autor solo para que yo haga mi copy paste Llevo a mi documento y lo copio aquí. Ya no me recuerdo qué apellido era el, el autor. Vamos a ver. Es con C. Entonces, aquí creo que va hasta el principio Por las, las iniciales de los, el, el acompañamiento de las iniciales, las vocales, digamos, sí. Y aquí ya tengo. Observen, ¿qué voy a hacer entonces? Luego de ya tener completa mi tabla de referencia bibliográfica, ya la tengo en, en el Arial que definí al principio. Eh, tengo todo completo. Eh, le puedo quitar aquí también lo que son las las... Uh, eh, de forma directa y aquí voy a dejar, porque me copió acá el otro autor, hago las correcciones, Jiménez de Usúa, entonces dejo aquí solo su inicial, que es Luis el nombre junto y aquí ya lo tenemos listo. Voy a ir entonces a mi sangría francesa, donde dije que la encontrábamos a la parte de párrafo. Lo colocamos aquí. Ah, pero me... Disculpen. Debo de remarcarlas completa. Entonces ahora cuando ya la tengo acá, voy aquí a especial, coloco sangría francesa, le doy a aceptar. ¿Y qué pasó? Todas mis... Uh, eh, en mi formato se colocó aquí en sangría francesa. Entonces ya tenemos todo elaborado. Y aquí ya mis citas están en relación con mi tabla de referencias bibliográficas. Entonces, estimados docentes y estudiantes, esta es la información que nosotros les queremos presentar eh, al poder... Eh, perdón... para poder eh, utilizar la biblioteca virtual en los trabajos de investigación con el formato de APA séptima edición. Bueno, por el tiempo, no sé, me gustaría dar por lo menos un par de minutitos por si hubiera alguna pregunta. Veo una manita por ahí, ¿no? O ahí también en el chat, si ustedes quieren escribirnos. Y si no, pues hay dudas ni nada, pero algún comentario de algún docente o algún estudiante, eh, nos gustaría escucharlos. No hay preguntas. Me sí, sí, le escuchamos, licenciada Heidi. Mientras se animan a estas chicos, les voy a comentar que les agregué un link en el chat para que puedan descargar la guía que la licenciada Heidi les ha presentado en este momento. Muy bien. Nos gustaría saber si el tema quedó muy claro o, o, o no se comprendió. Ahora, si no hay ninguna pregunta, pues entonces esta es la información de la guía resumida de lo que es el APA séptima edición, eh, que está relacionada con el uso también de nuestra biblioteca virtual para que les sea más fácil a ustedes buscar su información. Muchas gracias, licenciada Heidi, por la información. Eh, pues no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si hay alguien que quiera habilitar su micrófono y, y preguntar o, o hacer algún comentario. Sí, buenas noches. Mucho gusto. Eh, gracias, licenciada Heidi. Le saludo a Lorena de Biblioteca. que tal tenés? Mucho Me gusto, agradecer. Lorena. Gracias, licenciada Heidi. Siempre admiro la manera tan profe profesional en la que usted maneja eh, las inducciones. Queremos Achui. agradecerle. ¿Verdad? Gracias. Por el tiempo, eh, por los ejemplos también, ¿verdad? Y, y motivar a los alumnos eh, a que usen herramientas que, que nos acaban de, de recordar y también pues que empleemos eh, las normas APA. Eh, es muy importante para la formación que ustedes están llevando al momento y motivarlos y además de felicitarlos, ¿verdad? Que a pesar de la pandemia, pues ustedes están siguiendo su sueño. Así que, licenciada Heidi, le agradezco mucho, señor Normita también, y licenciada Cardona, a todos también les agradecemos su tiempo y la información, así como dice acá una señorita, valiosa. Eso es lo que quiero agradecer por parte de Biblioteca Quetzaltena. Muchas gracias, Lorena. También con Lorena, ustedes pueden darse ahí para cualquier información sobre nuestra biblioteca virtual. Muchas gracias. Bueno, entonces, abrazo para todos y que tengan buena noche. Muchas gracias, licenciada Heidi, muchas gracias, Lorena, y pues a todos una buena noche y gracias por, por estar en esta reunión. Hasta luego.